Pasado, en mi juventud me enfrenté a la dictadura debido a mis convicciones y ahora con convicción me enfrento a un golpe de estado, un golpe que no es solamente tradicional como el que cuando yo fui joven, sino que es en mi madurez. Se utiliza una apariencia de un proceso legal y democrático para perpetrar el delito más abominable contra una persona, que es la injusticia de condenar a alguien que es inocente. Me voy con unos con una conciencia limpia, porque no hay ilegalidad en estos actos. Y lo saben, todos saben que es así. Sacudida en Brasil, lo que está pasando y de eso hablaremos esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos hablando de este proceso en Brasil. La Cámara de Diputados, como sabemos, aprobó enviar al Senado la petición para iniciar este juicio político o impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Eh... El trámite en la Cámara Baja este fin de semana tuvo el apoyo de 367 legisladores contra 137. Otros siete votos fueron de abstención y dos ausencias. Así que estamos frente a esta luz verde precisamente para un juicio político a la presidenta brasileña y todo lo que eso significa. La Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, bueno, pues se emitió en estos días, en estas últimas horas, precisamente una postura en contra de lo que venía y finalmente la votación se dio en el sentido eh, de luz verde para el juicio político. Pero debo decir que la OEA eh, planteó a través de Almagro eh, esto que eh, evidentemente consideró como algo inapropiado. Es eh, sabido que el juicio de impeachment sobre delito de responsabilidad atribuido a la presidenta de la República es en realidad un juicio jurídico-político que no exime la caracterización de certeza de los hechos que se le imputa a la autoridad en cuestión. Y bueno. Eh detallado análisis de la OEA donde dice sobre el juicio político iniciado contra Dilma, concluye que no encuadra dentro de las normas que sustenta este procedimiento son algunas de las eh, declaraciones y expresiones al respecto está lo que planteó también una sur acerca del tema en su momento la presidenta solo puede ser procesada y destituida revocando el mandato popular que la eligió por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa y aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio de gobierno por razones de índole, simplemente política es la postura de UNASUR acerca de este tema. Pues los diputados de Brasil dieron luz verde con esta votación de 367 legisladores y todo lo que significa. Hablemos del tema con expertos. Gisbeleni Gallardo Baena, eh, analista política y politóloga, especialista en geopolítica, está aquí en el estudio. Bienvenida. Gracias Carmen, por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Hernán Gómez, buenas noches. A los dos, gracias por estar aquí para analizar vaya momento para Brasil, vaya momento para América Latina, porque no se puede entender Brasil solito, es un... Una sacudida muy fuerte y un significado muy grande el que está teniendo lo sucedido, lo que está sucediendo en Brasil. Antes de escucharte, Gisbeleni y Hernán, eh, déjenme presentar a nuestro colega Francho Barón, nuestro colega corresponsal en Brasil, que nos da un panorama general de las últimas horas y lo escuchamos. Adelante. Saludos, Carmen. Pues efectivamente hemos visto hoy a una Dilma Rousseff eh, que ha hablado, que se ha dirigido a la prensa en un tono ...bastante más suave, hemos visto una Dilma menos combativa, menos bronca de lo que eh, suele ser habitualmente... ...y se ha puesto sin duda alguna un poco en el papel de la víctima, ha dicho que lo que, que, que como se siente es básicamente ajusticiada... ...y que se ha cometido una grandísima injusticia con ella ya que se está travistiendo, se está pervirtiendo de proceso legal algo que no es más que un golpe de Estado, un golpe a la Constitución y un golpe a la democracia, y por supuesto un golpe cuya víctima es principalmente ella. También ha dicho que no va a dar su brazo a torcer y que pese a todo, pese a este voto rotundo del Congreso, de la Cámara Baja, en su contra que ella va a pelear hasta el final, hasta el último momento, por intentar evitar su destitución. Nosotros hemos querido hoy dar una vuelta por el Senado para eh, hablar con los que a todas luces serán los protagonistas a partir de ahora del proceso del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. El propio presidente del Congreso, el polémico Eduardo Cuña, ha añadido que tiene que ser necesariamente un proceso rápido, ya que lo que ha dicho eh, Cuña es que ahora mismo Brasil no tiene una presidenta, sino que tiene media presidenta, una presidenta prácticamente con un pie fuera del Palacio de Planalto. Y que en este momento el país, mientras dure este juicio, va a estar absolutamente inmerso en una parálisis política, el país y el Congreso. Así que, según él, es necesario que esto vaya rápido. Carmen. Toda la noche. Bueno, pues gracias, Francho Varón, por este reporte desde Brasil. Y bueno, el chau querida, ¿no? El chau querida, decía Hernán Gómez, eh, fue mencionado por varios de los diputados que en esta larga votación que tuvo lugar este fin de semana finalmente se perfilaron para eh, el impeachment a Dilma. Ese chau querida, con esa ironía que... No la cuento yo, tú la estabas contando mejor y te pido que lo hagas a la cámara. No, pues el, to, el tono en el que muchos de los diputados se, se burlaban de Dilma y de Lula en la, en la tribuna, habían preparado carteles que decían Chau querida, que son las palabras que utilizó eh, que utilizó el propio Lula. Pues muestra en, un en una intervención difundida recientemente. Telefónica, exactamente. Son este tipo de, de actitudes, pues muestran la, la, la poca objetividad. ...realmente que tenían estas personas también para, para conducir un proceso así. Es decir, si ya si ya se empieza de esta manera, pues me parece que el resultado... Si, era si tuvieras estaba... que definir, Hernán Gómez, lo que está pasando en Brasil, ¿cómo le pones al asunto? Escribió un artículo en el Universal el domingo. Eh, Bra Brasil vive una ruptura del orden institucional ilegal. Yo no le llamaría golpe de Estado porque... No es un golpe... La palabra golpe de Estado en América Latina tiene una connotación muy particular y tiene que ver con la intervención del, de la militar. cúpula militar. ¿Pero golpe de Estado civil? ¿Existe eso? No, es no. una ruptura institucional ilegal donde hemos visto irregularidades tanto del poder legislativo ruptura con el institucional tema Lula, ilegal. ilegal? Es decir, o sea, se traduce en lo que quieras. Pues podríamos llamarlo una, una forma de golpes este, suaves... Eh, modernos donde quien interviene es el poder judicial o en este caso el poder eh, legislativo toma una decisión eh, mayoritaria pero pues se le se se se, se, se acusa a Dilma digamos de de en realidad no hay crimen de responsabilidad lo que hay son faltas administrativas que no constituyen razón suficiente para eh, proceder a un juicio político de qué acusan a Dilma como... Hernán? bueno son básicamente dos cuestiones Carmen eh, de las, de las faltas administrativas son los, de los llamados decletos, decretos suplementarios que se habrían firmado eh, después de una decisión del Tribunal eh, de Cuentas de la Unión que los que los prohibió. Entonces, digamos, se está aplicando la ley de forma retroactiva. Y el otro son las llamadas ruedas fiscales o las pedaladas fiscales, como les llaman los brasileños, que son, digamos, básicamente, el gobierno transfiere recursos públicos a los bancos y los bancos los, los transfieren a los... ...beneficiarios de programas sociales, estos recursos. ¿Qué pasó? El gobierno transfirió tarde esos recursos... ...y por lo tanto los bancos de, que de todas maneras dieron ese dinero... ...entrarían en una situación... ...el gobierno entraría en una situación de deuda con los bancos... ...una deuda no autorizada por el Congreso. Es un retraso en un pago. Es decir, pasa aquí, pasa con cualquier gobierno. ¿Qué gobierno no se retrasa en sus pagos? Es decir, y esto ya, esta falta administrativa se utiliza... Eh, ...para sustentar, digamos, el, el, el, impeachment. El, procedimiento, el impeachment. Déjame, Gisbelén, hacer una pausa... ...y regresamos claro. para escuchar tu opinión acerca de lo que está pasando en Brasil... ...en estos momentos intensos, difíciles, complejos. Volvemos. No hay nada contra mí, no hay una acusación... ...de apropiación... ...incorrecta... ...de dineros públicos... ...o de enriquecimiento... Por eso siento la injusticia. Las palabras de la presidenta Dilma Rousseff en estas últimas horas. Gisbeleni Gallardo, ¿cuál es tu análisis del estado de las cosas en Brasil en este momento? ¡Qué fuerte todo! Bueno, es un... estamos, nos estamos enfrentando algo que no hemos visto antes. A mí me gustaría dimensionar lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un golpe de Estado civil, tal cual lo dijo la propia Dilma... ¿Tú, por un... sí que, tú sí coincides con esa expresión. Hernán le man, lo maneja otra cosa, pero si sí tú dirías que es un, un golpe de Estado civil. Civil, sí, porque no tenemos involucrado al ejército por el momento, pero si sí es un golpe de Estado civil por una falta administrativa, o sea, está totalmente fuera de proporción. Eh... Un proceso burocrático que a lo mejor por una cuestión hasta de papeleo, de omisión, eh, inocente, tan, digo, dándole el beneficio de la duda. Estamos hablando de la destitución de una de, de una de una presidenta, pero no solo es eso, sino la confrontación irónicamente se está dando también en, en, en las calles porque tenemos a la sociedad brasileña profundamente dividida. Estamos viendo las movilizaciones impresionantes de millones de personas en varias ciudades, ocho, nueve ciudades en Brasil, tan multitudinarias para el respaldo de la administración de Dilma como multitudinarias son para su destitución. Entonces, nos estamos enfrentando no solo a un proceso de... Eh, ...destitución, un, un golpe de Estado... ...sino también un proceso de atomización... ...y de desestabilización... ...en Brasil y que yo considero... ...estoy totalmente convencida que va... ...a infectar a la región. La pregunta puede parecer de lo más obvio... ...pero la pregunto porque eso nos da materia... ...para discutir qué está sucediendo... ...qué se juega en Brasil... ...obvio el poder... ...pero qué se juega, cómo se juega... ...este momento en Brasil, quién es quién... ...hay un montón de partidos... La, la, el ejercicio de votación de este fin de semana es muy ilustrativo de un tipo de conformación política pulverizada que requiere una cohesión para dar gobernabilidad a ese país. ¿Qué se juega y cómo se juega en Brasil este partido? Pues yo lo que Oye, he planteado... Oye, en el de Juegos Olímpicos, por además, cierto, ¿no? Ahí vienen los Juegos Olímpicos. ¿Qué están viviendo sus 68, no? Lo de ayer fue un circo. Un decir, circo. Un circo que además mostró o sea. el nivel de la clase política brasileña en su mayoría, es decir, creo que quienes habían idealizado a Brasil y vieron el espectáculo de ayer, era lamentable, es decir, los políticos subiéndose a la tribuna a decir que votaban el impeachment en, eh, por, en nombre de Dios, Santa y, y, y bueno, deja en nombre de Dios, en nombre de su tía y su abuelita que los están viendo, como si estuvieran en un programa de familia con Chabelo, <risa> <risa> de verdad, es que era... Eh, el, el, el sistema político es muy disfuncional en Brasil, es decir, 30 partidos representados en el Parlamento, ninguno con más del 20% del, del, de los asientos en el Congreso. Eh, es, es un sistema poco, muy disfuncional, es decir, esto que le llaman el presidencialismo de coalición, que no es, no es ni presidencialismo ni parlamentarismo. Es decir, lo que hicieron ayer, en realidad, fue hacer una suerte de... Eh, ...de voto de censura que existe en los regímenes parlamentarios. Es decir, tú puedes en un régimen parlamentario someter al primer ministro... decir, has perdido la confianza te, y te damos un voto de censura. En la Constitución brasileña existe el, el, el revocatorio de mandato, el, el, el, de mandato, la revocación de mandato. Podrían haber hecho algo así, pero es un proceso más largo y más complicado. Entonces, este proceso en el que se metieron... Realmente es una vergüenza para un país como Brasil, que, que hasta hace poco todavía parecía este, internacionalmente como uno, digamos, es lo, es un miembro de los BRICS. Es decir, pero realmente es un proceso vergonzoso para un país como Brasil, que se ha posicionado este, internacionalmente, que parecía que despegaba. que Yo creo que esto realmente deja, los deja muy mal parados a la clase política y al gobierno. ¿Qué brasileño? dices, Gisela? Bueno... Eso es al interior, que, como tú le decías, es obvio las intenciones, pero también hacia el exterior. Yo para aquí, yo veo que es un claro ataque a los procesos de unificación de Sudamérica y por supuesto también América, América Latina. ¿Entiendes el tema a América Latina? América Latina, América, por supuesto. Eh, yo veo que es un fuerte golpe, por ejemplo, al Mercosur principalmente y por consecuencia también al UNASUR. Eh, no hay que perder de vista que Brasil es el eje comercial, el eje económico de los países que están... Eh, ...que son miembros de estos de estos organismos de unificación... ...y que le daba una estabilidad económica a la región... ...y no hay que perder de vista eh, lo que implica en el tema energético también... ...al interior de Brasil, que, que, que surge de, de, de, eh, del tema de Petrobras... ...hace dos años cuando inicia todo este proceso... ...pero también va hacia afuera, hacia el tema de las BRICS... no ...y a la cercanía un poco de, de Brasil con Vladimir Putin con los chinos, que es, también estamos en un... Dejame, a ver, déjame detener un segundo, si colocas el análisis en esa dimensión, eh, entonces querría decir, déjame sobreinterpretar y tú me dices si estoy en lo correcto en tu análisis, querría decir que entonces no solo son factores internos, y tú encuentras que hay factores externos en todo lo que está pasando, porque tú lo que estás planteando es si los BRICS y si la geopolítica, etcétera. Hay componentes fuera de la lógica y disputa de poder político en el, en el propio Brasil. Pues hay intereses. Yo no lo veo. Carmen. A ver, tú qué ves? Yo no veo un, digamos, el proceso de construcción o sea, de integración de más... sudamericano tampoco es que estaba en su mejor momento ni que tuviera una fuerza inmensa, digamos. No, no, no lo veo como un ataque a la integración sudamericana ni al Mercosur. Eh, digamos, creo que el Mercosur se estaba por sí mismo estaba cayendo por su propio peso. Eh, lo que veo más bien es que hay un contexto internacional económico desfavorable, donde, eh, digamos, el auge de las materias primas, de los precios altos de las materias primas, terminó, y por lo tanto, pues estos gobiernos que habían que habían que que les tocó gobernar a muchos de ellos en un contexto de bonanza, pues hoy llegan a una situación económica recesiva, y es natural que pues, la ciudadanía les empiece a cobrar... este a esos gobiernos pero digamos cualquier gobierno que estuviera sí, en bueno, el poder ya, en este de momento estaría haciendo... los momentos para efectos y es un de... proceso natural de desgaste, ¿no? viene, viene el, el, el periodo de Lula y luego de dilma que ya no entra con el, este fortalecimiento en cuanto a la coalición no de tantos de tantos grupos y tantos intereses políticos al interior, pero yo sí veo claros intereses también hacia el exterior y en la dinámica de la región de Sudamérica y por supuesto de América Latina yo dije no. que, hay, si me permiten más hace un breve comentario. Pero rapidísimo, porque al corte. Venga. No, sí hay, sí hay, por ejemplo, no es casual que de los 20 empresarios que han sido investigados por el caso Lavallato, ninguno sea extranjero, son todos empresarios brasileños. Entonces, y son grandes constructoras que han estado aliadas al PT. si sí es posible que haya otros grupos económicos y que la oposición esté aliándose con grupos económicos extranjeros para... Entrar, por ejemplo, a la explotación del petróleo. Esas cosas creo que sí es posible pensar que existan. Déjenme, Gisdeleni, Hernán, hacer una pausa y regresamos. ¿Qué va a pasar con Dilma? ¿Qué va a pasar con Lula? ¿Cuáles son sus escenarios? Con eso nos despedimos. Volvemos. Gracias. Quisiera decirles que hoy, sobre todo, siento la injusticia. La injusticia. Porque considero que este proceso es un proceso sin base suficiente y por eso siento que hay una injusticia de ser acusada, de ser aplastada, cuando se ha aplastado el proceso de defensa y también de forma absurda. O Acabó sea, el tiempo, Gisbelén y Hernán, estábamos preguntando hace un momento sobre qué va a pasar, cuáles son los escenarios... Con Dilma, con Lula, pero ya mejor pensemos con América Latina, como decíamos en el corte. Bueno, la salida de Cristina Fernández vía las urnas es una sacudida importante para un tipo de gobierno que ha dominado en los últimos años. Eh, lo que está pasando con Dilma, sin la menor duda, y ni se diga Venezuela con Maduro, que hay una situación muy crítica ahí. ¿Qué va a pasar con Dilma, con Lula y con América Latina en los dos minutos que viene? Difícil para hacer tantos pronósticos. Eh, a mí me parece que la izquierda en América Latina está entrando, digamos, en una fase, digamos, de retracción. Yo creo que hay una cierta normalización en la región donde los gobiernos de izquierda... ...que se están yendo, podrán regresar por la vía de las urnas... Bueno, ojalá en que general, sea el quiero creer que, sería... ...quiero creer que va a ser así, aunque también veo riesgos... ...como lo, las, lo que ha pasado en países como, como Paraguay con Lugo... ...como Celaya en Honduras y ahora Dilma, donde también... ...también sí es cierto que se Ecuador, ve que los sectores que... conservadores... Ajá. ...quizás no confían en su capacidad de llegar al poder... ...por la vía de las urnas y hacen operaciones como estas. Ahora, claro. creo también... ...que hay un hilo conductor, es decir, la corrupción está siendo un tema cada vez más general. La izquierda sí tiene que sacar lecciones de esto, porque uno esperaba que los gobiernos de izquierda... ...no incurrieran en este tipo de faltas, y creo que se confiaron mucho en que, como ellos eran personas buenas... ...no iban a caer en esquemas de corrupción, y lo que vemos es que los sistemas son corruptos y que la izquierda no supo enfrentar el problema desde el lado institucional y hacer algo para evitar la corrupción y hoy en muchos países los gobiernos de izquierda están cayendo por causas de corrupción y bueno yo veo un periodo muy difícil no solo para Brasil sino para América Latina la situación en Argentina está descompuesta, la, la, la situación social, la, la confrontación social grandes, ¿sí? está muy descompuesto Venezuela y por supuesto lo que vamos a ver en, en, en, en Brasil va a ser muy agresivo, eh, eh, no sé si necesariamente violento, pero sí agresivo, la confrontación va a ser muy fuerte al interior del proceso político, pero también socialmente va a ser muy complicado, vamos a ver unos meses bastante, bastante complejos y estamos viendo también corruptos tratando de generar... Eh, este o, o, o al frente de un golpe de Estado por una supuesta acusación de corrupción, que al final del día, como vimos, no es una, no es una acusación de corrupción, sino es una acusación por una falta administrativa. Entonces esto va a generar también sentimientos, de, de por una parte de traición y por el otro lado de abanderamiento muy potentes muy, al interior de la... Muy cultura. breve, sobre Lula da Silva, este personaje que llegó a ser uno de los personajes más populares, admirados, queridos en el mundo por su perfil, por su biografía política, etcétera. ¿Qué papel va a jugar Lula en esta crítica situación? Bueno, hay que ver si lo dejan o no. Eh, Porque bueno, a está la candidato. elección que sigue. ¿eh? Viene una elección en tres es años, 18. es decir. Ahora puede ser que las cosas en Brasil se pongan cada vez peores, la crisis económica, etcétera, y que se genere un escenario mucho peor al actual, creo que eso es, es probable diagnosticar, y que en tres años Lula pueda aparecer como la persona que podría salvar a Brasil del. ...de la situación en la que está. Ya desde que empezaron las persecuciones políticas contra Lula a hoy... ...aumentó en las encuestas del 10 al 21% y encabeza la intención de voto... ...por encima de Marina Silva con 19% y de Aesio Neves... ...del Partido Socialdemócrata Brasileño de Fernando Enrique Cardoso con 17%. Entonces, este digamos, Lula no está muerto, no está vencido. Eh, vamos a ver qué tanta capacidad... ...tiene de movilizar a, la, a sus bases... en, a, en Un último organismo. asunto, la OEA... Mira, 30 segundos, <ríe> qué espanto, dime 30 segundos, qué papel va a jugar la OEA. Bueno, la, la OEA fue. Bueno, muy... UNASUR, la OEA, los organismos. La OEA nunca ha jugado un papel muy importante. No, pero la, la OEA pero fue. No una postura claro, sobre el tema. Y, y pues su sí. postura fue muy clara, ¿no? En contra del proceso que se está generando, por precisamente por este estado de destabilización que va a generar al interior de Brasil y en la región. No y le yo tengo no mucha veo... fe a la OEA, Carmen. Yo no, <risa> bueno, <risa> yo no veo. Veremos Me gustaría qué pasa. tenerla, pero. Se nos acabó el tiempo, pero a los dos gracias por estar Muchas aquí gracias. para gracias, un asunto gracias. tan importante para Brasil, para América Latina, para todos, porque es un momento muy difícil complejo y que seguimos muy de cerca a los dos, gracias por estar gracias, aquí, hasta gracias. la próxima buenas noches y a usted gracias que nos permite acompañarle, pásala bien descansa, hasta mañana